La verdad que ya vamos a abandonar Fletanes, este era uno, uno de los momentos más esperados por, por mí, por volver a, al lugar que estamos visitando de forma continuada durante los últimos 15 años, ver esos, ese, ese glaciar, el Caledari, que está claramente retrocediendo. Y hemos tenido, por pues, mucha suerte este año, porque la verdad que la primera... La primera noche eh, que estuvimos en Fletanes, primero tuvimos la suerte de que estaba despejado, que, que aquí es muy complicado, se puede ver en el cielo que ya está otra vez encapotado y.. bueno, hoy va a ser imposible usar las horas. ...y segundo que tuvimos... ...hay una actividad solar moderadamente alta... ...el sol ahora mismo... ...tiene un número de Wolf alrededor de 100-150... Eso es, ...eso es importante... ...recordar que estamos en, un, estamos en un máximo... ...un máximo que no es... ...tan máximo como el último, el del año 2000... ...pero, pero no deja de tener el solar actividad... ...y esa actividad alta... ...bueno pues hizo que la pasada noche... Eh, no, esta, hace dos noches tuve, bueno, hubo un, un pico de actividad de Auroras y fue realmente eh, impresionante. Para mí, llevo 15 años, repito, viniendo al, al mismo punto, a Fletanes, eh, fue el mayor pico de actividad de Auroras, fueron las horas más intensas que he visto aquí en Fletanes, ¿no? es decir, que realmente eh, fue algo eh, único. Yo estoy muy contento, o sea, muy contento por, por haber tenido esa oportunidad, esa suerte que, que bueno hizo que viéramos esas auroras y, y esperemos que, que hoy desde, desde Tasiusak en la granja pues podamos volver a tener un espectáculo similar. De todas formas eh, yo también espero eh, volver a volver a Islandia y desde Islandia que probablemente está. En pleno arco de auroras, pues poder volver a tener una tormenta como la que tuvimos aquí en Fletanes. Por muchas veces yo las he visto ya varias veces, este tipo de tormentas, pero siempre quieres repetir, ¿no? Siempre hay detalles que se te pueden escapar y uno, bueno, pues le, le, le gustaría volver a, volver a repetirla. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta que nuestras cámaras, bueno, pues cada vez son mejores, tenemos cámaras con más sensibilidad y estamos viendo detalles que antes se nos escapaban, los colores, eh, antes a lo mejor veíamos verdes, rosados, ahora estamos viendo una gama de colores que pues hace cuatro o cinco años pues era era, era impensable. ¿no? Por todo eso esperemos hay que, hay, hay que tener en cuenta que varios factores se tienen que poner de acuerdo. El primero, tener eh, no tener nubes, ¿no? El tener el, el, el cielo despejado segundo que el sol pues haya tenido un estallido de actividad una tormenta solar eh, hace un día y medio o dos que es lo que suelen tardar este viento solar en llegar a la tierra que sea mmm, geoefectivo es decir que esté apuntando hacia, hacia en la dirección de nuestro planeta y por último bueno pues que el campo magnético esté digamos en disposición de recibir todo ese viento solar y de producir esas auroras. Muchos factores y por eso es tan, tan emocionante la observación de las auroras boreales.